si queréis saber de españa el canal de Prisline es vuestro canal hoy vamos a hablar de eh, la ley la disposición que ha salido hoy en el boletín oficial del estado esta mañana hoy es 12 de mayo emitimos siempre en directo sobre que los turistas las personas que vengan a españa van a tener que guardar una cuarentena de 14 días os adelanto surgen preguntas esa cuarentena dónde va a ser va a ser en un hotel quién va a pagar ese hotel los van a encerrar en algún sitio todo eso lo vamos a ver a continuación PRIXLINERS tengo además aquí el boletín oficial del estado delante bueno antes que nada quiero saludar a todos los que estáis en españa en argentina en bolivia brasil chile colombia costa rica cuba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 no de vosotros todavía está en algún país que no haya mencionado, que me lo pongan cualquier comentario. Os digo una cosa, pongo el país, no pongo regiones. Alguien me ha dicho, no, Luis, estoy en Miami, Estados Unidos. Luis, estoy en, vale, tiene que ser por país porque es que si no ya la lista sería interminable. Pero vamos, que lo, lo leo todo. Bueno, soy Luis, por si no lo he dicho y que no nos conozca, emitimos todos los días en, en vivo aquí en el canal y por supuesto os doy las gracias a todos los que estáis ahora viendo el vídeo vale tanto los que lo veis luego como los que estáis en directo aquí os recuerdo que os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y cada uno tome sus propias decisiones para que contrastéis toda la información os recuerdo también que tenemos un canal en telegram las 24 horas aquí debajo está el enlace todo de forma totalmente gratuita ¿vale? donde es un grupo de encuentro mundial Vale, para ayudarnos entre todos aquí pues no, no es para o sea lo hacemos sin ánimo de lucro vale que no es que yo sea un abogado que quiera que me llaméis con todo respeto a los abogados o alguien que hay por ahí que ha estudiado marketing político y me da la sensación que lo que quiere es un poco manipular la opinión pública vale aquí cada uno da su opinión de forma libre vale y voluntaria bueno os resumo rápidamente lo que hablamos ayer en estos últimos vídeos hemos aprendido cómo sacar el número de la seguridad social me alegro que muchos ya lo habéis sacado por lo que lo vais diciendo en telegram algunos en calla pero muchos ya lo habéis sacado hemos aprendido un poco un bebé cuando nace un bebé en españa vale lo vimos en el vídeo de ayer ahora os aclaro una cosa sobre ese tema hemos aprendido el tema de la fiscalidad para montar un pequeño negocio en españa y también hemos aprendido cómo empadronarse online ¿Vale? Y os digo una cosita. El otro día que el tema del bebé, muy, muy rápido, resumen lo de ayer: todos los que nazcan, todos, todos, todos, en España, todos los bebés que nazcan en España, si los padres son residentes, ¿eh? Eh, tienen la residencia legal, esos al año sí pueden eh, pedir la nacionalidad española. ¿Vale? El resto de los latinos también que estén dos años de residencia en españa eh, de residencia regular cualquier latino sea bebé o sea mayor o de la edad que sea también puede pedir la nacionalidad española que lo sepáis pero tienen que ser dos años de residencia legal sobre todo ayer era el bebé que nace pero que sus padres no tienen residencia legal en españa ese bebé sí que puede eh, va a ser español siempre que sea de la lista de países que os dije entre los que está colombia que curiosamente colombia lo pone la legislación española y muchos de vosotros me habéis dicho que los bebés colombianos nacidos fuera de colombia colombia sí que les da la nacionalidad también a mí me surge la duda pero o sea no lo dudo por supuesto pero que sepáis que colombia está incluido en ese grupo de países que si nace el bebé aunque los padres estén de turistas o estén irregulares eh, puede pedir la nacionalidad al momento vale colombia está incluido aunque curiosamente me habéis dicho que los bebés colombianos que nacen fuera, Colombia también les da la nacionalidad. Pues bueno, ahí lo dejo sobre la mesa. Ah, y os agradezco mucho que sigáis proponiendo temas, ¿vale? Donde queráis, en cualquier comentario, en el chat, lo vamos a incorporando. Luego hay un temilla un poco aquí con esto de los mil anuncios, ¿vale? Que por lo visto que... A ver, ¿qué pasa con Milán? Muchos decir, ¿dónde hay trabajo irregular, Luis? ¿Dónde... No se pueden publicar ofertas irregulares en España, ya lo sabéis. Tenéis portales muy serios como Infojob, Infoempleo, no sé qué. Vale, pero ahí es todo para gente que está regular. Aparte está, por ejemplo, Mil anuncios está vivo, que algunas veces lo hemos recomendado. Claro, hay cualquiera, anuncia cualquier cosa. Entonces ahí muchas veces encontráis trabajo, pues digamos, para personas que están irregulares. Pero claro, también hay cualquiera que publica y cualquier cosa. Ya se supone que todos somos mayores para saber diferenciar, porque es que hay alguna chica que si le ha salido que no sé qué, que un pervertido, que no sé qué, pues claro, pero ya cada uno tiene que ser eh, el mismo, filtrar, no ser maduros. Si queremos un portal todo limpio, todo, ahí están info y tal, pero ahí no va a haber ni una sola oferta que no te pidan papeles. La alternativa, mil anuncios. Pero claro, tiene uno mismo que controlarse digamos el tipo de anuncio que hay bueno vamos a ir al tema no Prislines luego ahora después de, de explicaros esto de la cuarentena de 14 días que van a imponer ya eh, podéis preguntar de lo que queráis vale bien de lo que estamos hablando de la cuarentena de cualquier tema tanto los que estáis en zoom como los que estáis en el vivo en el directo en youtube como los que lo veis luego ponerlo en los comentarios vale os pido que os suscribáis que pongáis eh, el like para arriba manita arriba como decís vosotros y yo os iba a pedir a ver esto es todo sin ánimo de lucro pero si os veis un anuncio de estos que os pone youtube y lo pincháis solo uno con que veáis un anuncio cada uno y lo pincháis uno que os guste me vais a ayudar mucho vale porque a ver yo con esto no gano dinero pero tampoco lo quiero perder y a día de hoy estoy perdiendo un poquito de dinero tampoco es mucho entonces si me ayudáis mucho si veis un anuncio solo y lo pincháis ¿eh? de estos que os pone youtube voy al grano con el boletín oficial del estado del martes 12 de mayo de 2020 no lo voy a leer entero aunque no es largo os pongo debajo del enlace o sea debajo del vídeo os pongo el enlace el enlace al boe. me lo apunto aquí para que no se me olvide vale todavía no está puesto ahora en la emisión en vivo pero ahora en cuanto acabe lo pongo para que lo leáis tranquilamente son tres hojas ¿eh? no es muy largo bueno voy al grano artículo primero dice la presente orden tiene por objeto establecer las condiciones de cuarentena a la que deben de someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a españa debido a la crisis sanitaria ocasionada por el, el bicho le vamos a llamar periodo de cuarentena Prislines. cuando uno llega a españa tiene que tener una cuarentena de 14 días siguientes a su llegada y ahora me diréis y dónde va a estar donde os digo durante el os digo primero lo que hice durante el periodo de cuarentena las personas a las que se refiere el presente apartado anterior deberán de permanecer ojo en su domicilio o alojamiento o sea que no tienen que ir a ningún hotel a donde fueran a ir ahí tienen que estar 14 días y mira lo que dice a continuación debiendo limitar sus desplazamientos a la realización de las siguientes actividades son tres podréis salir para adquirir alimentos productos farmacéuticos y de primera necesidad para ir a asistencia a centros y servicios sanitarios y por causas de fuerza mayor o necesidad y todas las salidas pone aquí en el boletín oficial del estado se realizarán obligatoriamente con mascarilla ¿vale? resumiendo llega uno a españa y tiene que estar 14 días donde se vaya a alojar en, en el hotel que haya reservado en casa del amigo del familiar 14 días y solo puede salir para comprar comida para comprar para la farmacia y para ir a, al médico o parca causas de fuerza mayor y siempre con mascarilla mm, dice que siempre que se salga y cuando se esté en la casa con los que convivan que hay que guardar un poco por la distancia de seguridad que hay que tener las precauciones necesarias yo como os pongo luego el boe nos voy a leer cada cada coma para no aburriros ahora lo debatimos dice que bueno que exceptúa de esto a, los, a las tripulaciones de los aviones a los transportistas a los profesionales sanitarios vale esto se refiere sobre todo a, a los que venís a españa pues como turistas generalmente o bueno el que venga con una visa de trabajo de estudio también estaría incluido vale y luego por último dice que las agencias de viajes pues que tienen que que comunicárselo a sus clientes, ya lo empezarán a comunicar, esto lo han publicado esta mañana, ¿vale? prislines siempre intentamos ser, lo, eh, estudiamos la información. Hoy tenía otro tema preparado, pero ante ante lo, la urgencia de esto, me ha parecido interesante poner este tema, ¿vale? Y nada, ya por último lo firma el ministro de sanidad del gobierno este social comunista que tenemos aquí en España, el Salvador Illa. Llevamos casi, pues entre 30 y 50 mil muertos, para que os figuréis, pero bueno, eso no tiene aquí mucho. Y ya está, luego pone incluso que esto se podría recurrir, pero vamos, no creo, yo creo que va a entrar en vigor, porque, a ver, eh, ahí está Don Alberto que está en un recurso, Todo esto es, como estamos en un estado de alarma ahora en España, todas estas leyes se pueden recurrir, ¿vale? Pero bueno, yo en principio esto creo que va a estar en vigor y empieza eh, a las 0 horas del 15 de mayo, brilines, o sea, el 15 de mayo a las 0 horas empieza ya. Y dice que va, tendrá su, figen, su vigencia durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas. En teoría el estado de alarma es hasta el día 25 de mayo, si no me falla la memoria. Ahora, igual nos lo no siguen prorrogando. Que hay un debate ahora muy gordo aquí en España, porque claro, nos dicen que no tenemos que estar en estado de alarma. Pero vamos, que en principio, que sepáis, esto es desde el día 15 de mayo hasta el día 25 de mayo y posibles prórrogas ya veremos si el parlamento español sigue aprobando las prórrogas estas del estado de alarma o ya no pero vamos de momento del 15 al 25 seguro bueno pues Prilines, voy a pasar ya con los que levantáis la mano vale el, y, y vamos para adelante. los que estáis viendo ahora mismo el vídeo los que lo veis luego ponedlo en los comentarios todas vuestras aportaciones y los que estáis en el chat pues ahora también las vamos leyendo vale entonces, pues mira, le doy primero a, a Junier, que me sale ahora primero su manita levantada. Pues Junier, actívate el audio y, y puedes participar directamente, si quieres, amigo. Hola Luis, hola Prislín de, de todo el mundo. Mi nombre es Junier, soy de Cuba, como ya les había dicho a los que estaban anteriormente aquí. Eh, estoy en Tenerife hace ya 10 meses, como la mayoría de los que visitamos este canal de manera eh, irregular. Eh, bueno, Luis, la parte, el tema que estás leyendo acerca del BOE, lo bueno que tiene es como que te abre eh, la posibilidad de que se puede visitar España, porque se creía de que posiblemente en lo que quedaba de año iba a ser un poco difícil eh, que alguien pudiera venir hacia acá. Yo estoy a la espera de, de mi familia, ¿entiendes? Y al decirme sí. eso... Ya puedo estar un poco más más tranquilo. Te puedo. Eh, sí. Y respondiéndote eh, a eso brevemente, Junior, te puedo adelantar que hay una reunión muy importante en Bruselas, aquí en Europa. Pues no sé si es mañana o pasado, en esta semana es una reunión de todos los países de Europa para decidir un poco lo que me estás diciendo. Cómo va a ser la todo eso, que los plazos que van a ver lo quieren hacer un poco eh, homologado en toda la Unión Europea, ¿vale? Y la reunión mañana o pasado esta semana es. Vale, ahí ya sabremos definitivo eso, pero sí, esto también abre puertas porque esto ya está indicando que sí se va a poder venir y además sí, dice que es del 15, más. desde el día 15, o sea, hasta el 25. Sí, sigue aportando, Junier. Puedes preguntar, aportar eh... lo que tú quieras, amigo bueno bueno eh, con respecto al tema del boe me queda bastante claro porque es lo que, y, si y tienes si no alguna haces, duda de lo que os he leído luego os voy a poner el enlace aquí debajo vale en el vídeo para que lo leáis vosotros de puño y letra del, del boletín oficial pero si quieres algo no te queda claro si me lo quieres preguntar también lo que tú quieras ¿eh? no ya el tema que quería decirle era acerca que lo había escuchado usted que usted no promueve ninguna Ningún partido político ni, ni hace esto. No, más. yo no soy Junier, no soy de ningún partido político. Pero... Y, y te digo más, no he votado a nadie, nunca, pero no por nada, porque es que no me ha gustado ninguno. Ahora, eso no quiere decir que si yo veo que hay un gobierno que lo hace fatal y me da igual el color, y cuando veo que lo hace fatal, pues bueno, pero cuando veo que están habiendo muertos, miles de muertos, ahí sí me enfado, aunque yo no sea ni de ese partido ni al contrario porque yo sigo sin entender que en españa hayan según unas fuentes 40.000 muertos y si ponemos los de las residencias de ancianos casi llegamos a los 50.000 muertos pero es que aunque fueran 20.000 o 28.000 bueno cuando en portugal que está aquí al lado hay 300 muertos en total o en grecia que está también un poquito para allá hay otros 300 muertos es que no es lo mismo 300 muertos que 20.000 muertos y eso a mí me enfada mucho o 50.000 aunque no sea de ningún partido político, desde luego sé que los que están ahora son unos ineptos. Yo, en mi opinión. Dime, Junior. No, eh, yo también soy como usted y yo estoy con el que esté con la mayoría, con el que haga cosas por la mayoría que somos el pueblo, no por la minoría, un grupo de la sociedad, sino entre todos. Eh, y por eso era que, vaya, no lo va a hacer usted, lo va a hacer yo, eh, pedir apoyo porque he estado en otros... Eh, con otros youtubers también o en otros grupos y se habla sobre eh, apoyar, hay un diputado en el Congreso que apoya mucho a la regularización de los inmigrantes, es el compañero Pablo Echenique, la mayoría de los que siguen un poquito la política de España deben saber quién es porque... Pues bueno, te lo voy a decir a yo ahora mismo quién es, es un personaje que pertenece a la ultra izquierda. También, pero los datos son los que hay. Hay una tal Delsi Rodríguez que llegó hace unos meses aquí a España, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, pues llegó a barajas en un avión a las 3 de la mañana y un ministro de este gobierno social comunista, un tal Ábalos, eh, la fue a recibir medio en secreto, aunque luego se supo todo, porque están las cámaras de seguridad del aeropuerto y, bueno, saltó a la prensa y le dio 40 maletas, que todavía no sabemos el contenido de las 40 maletas. Lo que te quiero decir que, que si el Echenique este que dices, ¿cómo ha dicho que se llama? Perdóname, Juniezo. No, Echenique está Pablo iglesia pero está Echenique. Echenique es el discapacitado, el señor que ya. Pero es que son el mismo. Mira, yo te digo ese señor, el Echenique, el discapacitado, vive en el barrio de Salamanca, que es uno de los barrios más ricos que hay en Madrid, de los más caros. Y tenía a una empleada o un empleado ahí en su, en su casa ayudándole, como es discapacitado, y le tenía en B no le tenía regularizado que le podía regularizar con el dinero que tiene y todavía nos estamos preguntando los españoles de dónde han sacado tanto dinero estos bueno pues a su jefe al pablo iglesias le ha salido una sentencia el, la semana pasada que lo dije en un vídeo está por ahí donde la justicia española eh, da por cierto que comprobado le han dado 240.000 mil euros creo que son del gobierno de venezuela que se los dieron para que fundaran aquí el partido político y tal. A mí una cosa, lo que dicen estas personas, una cosa es lo que dicen con la boca y otra cosa es lo que hacen en verdad. Yo no sé en Cuba, tú eres de Cuba, ¿no? Pero eres joven, pero claro, los de Venezuela, yo he hecho muchas entrevistas a personas de Venezuela que, que también les decían, vótame, vótame, que os voy a dar, y luego, pues mira, pregunta lo que les ha pasado. Sí sí exactamente lo mismo que pasó en Cuba en el 59. Claro lo que pasa es que en Cuba nos queda ya más lejos porque en Cuba pues tú no sé qué edad tendrías yo yo tampoco lo viví o sea yo no había nacido en el 50 y tantos y tú tampoco supongo no no no claro. yo en el 86 no en el 86 ya, bueno, pero es que bueno. claro es muy fácil salir por la tele todos los días Vótame, vótame, que yo os voy a dar esto lo otro y lo demás allá como decís muchos de vosotros que os voy a dar decíais un dulcito voy a dar un dulcito, pero vótame. Y luego ya cuando me hayáis votado todos, ya veremos lo que hacemos. Y eso es lo que pasó, pues no sé, en Cuba yo no lo viví, pero en Venezuela tampoco lo he vivido, pero me lo habéis contado muchos y, y de cara a cara, ya no solo en Zoom, ¿eh? Y cosas de, de cómo los. Bueno, es que no os lo voy a repetir para no devolverlo pero vamos si tú quieres pedir el, el voto para el tal Echenique pídelo no, no, <ríe> yo te digo mira yo te digo yo te lo digo en el, en el Congreso <ríe> yo puedes pedirlo yo no estoy de acuerdo con lo que dice ese señor y vamos mira mírate míralo míralo o sea es que te no, quiero decir que no no simplemente bien. simplemente era pidiendo apoyo porque por lo menos en las redes sociales y es lo que más hace porque, por ejemplo Pedro Sánchez está en silencio total con respecto a ese tema y es lo que pero mira a... te lo voy a decir muy sencillo Junior. Bueno, me gusta el debate ¿eh? aunque este no es un canal político como ha surgido te voy a responder ese señor está en el gobierno porque no lo hace es que me lo acaba de decir tú mismo ahora Pedro Sánchez es el presidente del gobierno el vicepresidente es el, el, el Pablo Iglesias, el Coletas le llamamos, que vive en un ¿Pero? chalezón aquí también, que no se sabe de dónde ha sacado los, los 300 o 400 mil euros que le ha costado el chale. Y su segundo, su tercero es Echenique. Están en el gobierno. ¿Es, están en el gobierno, lo podrían hacer ahora mismo, porque no lo hacen. No, ¿no? Pero él lo está pidiendo, es lo que estoy diciendo. Sí, ¿Vale, pero él claro, lo pide, más, pero más, no su no, jefe, más, que es Pablo Iglesias, no, no, y su aliado, no, no, no, no, que es el Pedro, el, el Pedro Sánchez, este. Le llamamos Pedro y Pablo, como los Picapiedra, ¿sabes? Okay. Pues no lo hacen, pero él está en su partido y es además un alto cargo del partido. el Chenique, ¿eh? que no es que sea uno. Es el discapacitado, ¿no? El que va en la silla de ruedas. O sea, que no es que sea un diputado que no pinta nada. Es que su partido está gobernando. Que es el partido de Podemos. Su partido tiene.. tiene... Hombre, han montado un montón de ministros. Mira, yo tengo una cosa A en ver, el anterior. Es la tercera fuerza. La no, tercera pero que no fuerza. es que sea la tercera fuerza, es que están gobernando. Está gobernando, sí. Está sí. gobernando su partido, está gobernando. Pues no tiene nada más que decir. Oye, es que no es ministro, pero es que yo creo que no es ministro, pero poco le falta en la en la en... es el portavoz. Es el portavoz, exactamente. ese Es el portavoz en el Congreso, pero tienen, pues no sé si de veintitantos ministros que tenemos, pues la mitad son de su partido. Si ellos quieren, hacen una votación en el gobierno, ya, ya no digo en el Parlamento, en el gobierno, igual que han sacado la ley esta que, que te acabo de leer, eh, sacan la ley de regularizar. Es que todo esto, porque te lo digo? Que no están en la oposición, que están gobernando. Y, y claro, sí, dicen bueno, unas cosas que a veces os confunden, porque también he visto un canal por ahí en YouTube de una persona... Que yo no sé si es que se hace la tonta o es que no lo conoce bien el tema. Porque yo, por ejemplo, lo que tú me estás diciendo, yo te veo sincero. Y creo que lo crees. Ahora, yo, como llevo toda mi vida aquí, conozco bien muchas cosas. Entonces, me hace gracia a estas personas que dicen, no, yo quiero regularizar. Pues hágalo. Firme, hágalo. mañana. Llame, llame, a, llame a Pablo Iglesias que le diga a Pablo Iglesias a Pedro: Oye, Pedro, o me lo regularizas ahora mismo o se te acaba el gobierno. Porque el Pedro Sánchez gobierna. Gracias a que el partido de Chenique le apoya. Si no Pedro Sánchez no tendría la mayoría para gobernar. Que sacó muy pocos votitos. Yo os he dicho muchas veces cómo es este gobierno. Es un gobierno Frankenstein. Y vosotros os reíais y decía no, no ríais tanto porque es verdad. Pedro Sánchez sacó unos votitos por aquí. Cogió al de Podemos, mejor dicho fue al revés. El de Podemos sacó unos votitos y fue a ver a Pedro Sánchez. En 24 horas se unieron y ya tenían más votitos. Pero todavía no podían gobernar les faltaban votos se fueron a buscar a los de cataluña que se quieren independizar y sacaron más votos pero todavía no tenían todos se fueron a los que eran antiguos terroristas de hb billu y, y todavía les faltaba un voto te hablo de los diputados hay 350 diputados en la cámara pues les faltaba un voto para sacar la mayoría para el gobierno y sabes quién fue ese voto al final que lo consiguieron el de teruel el diputado de teruel que por cierto quería sí. repoblar españa quiere repoblar gracias al diputado de teruel que quiere repoblar teruel eh, y los otros votos de podemos socialista y tal están gobernando vale entonces lo tiene muy fácil si echenique os quiere regularizar de verdad que le diga a su jefe pablo iglesias oye pablo regularízalos o quítale el apoyo a pedro y verás que Pedro Sánchez os regulariza el momento, el gobierno. Porque si no, Pablito le desmonta el. el total, que a mí todo esto me suena a marketing político. Porque es que. Eh, yo lo veo. O sea, la idea, claro que sí. Todos queremos eh, que nos regularicen, por supuesto que sí. Pero ¿por qué no lo hacen? Es la pregunta. Pero es que yo, esto que te lo digo tan convencido, me dirás, ¿y cómo lo sabe Luis? Porque es que lo estoy viendo todos los días. Es que estos señores te dicen una cosa y hacen la contraria. ¿Eh? Y luego me habéis contado que en Venezuela, pues era así, era así. Pero es que aquí, vamos, aquí está descarado. Aquí te dicen una cosa y hacen la otra, la contraria. Pero vamos, Junier, tú de verdad, yo eh, puedes aportar lo que quieras, sigue hablando. Tú quieres no, no, apoyar ya, era, al, al, al echenique este, ¿no? Pues... No, era eso ya, y muchas gracias por escucharme. Sí. Y... No, no, sí, y... o sea, si yo sé, yo te lo digo... Yo, yo, yo te entiendo o sea a mí me sale un señor me dice esto pues pero luego tienes que mirar un poco quién está detrás de ese señor o quién es ese señor sí sí claro claro esa parte yo lo entiendo están gobernando de... eh, Junior. si quiere Uno. Eh, está gobernando Uno. él es el portavoz de, en el Congreso del grupo de Podemos y eh, eh, que es la ultraizquierda porque me gusta llamarles ultraizquierda porque es lo que son ultracomunistas bueno pues si sí, él es el portavoz eh, de, del grupo que está gobernando porque están gobernando su grupo con los socialistas de Pedro Sánchez. Son los que están gobernando. Pues que lo hagan. Tienen la mayoría para hacerlo. tienen a, eh, Juntaron los votos para gobernar. Igual que sacan la ley de la cuarentena. Igual que sacan la ley del no sé qué. Que saquen la ley de regularizaros. Pero eso todavía yo no he visto que lo han hecho. Ahora lo dice. Lo dice, ¿no? Porque yo de esa declaración es que ni me la he visto. Lo, porque como sé que son unos mentirosos. Porque igual nos hacen creer aquí, como que aquí. Mira, la última mentira de Pedro Sánchez, que aquí. Pues que si éramos lo, los mayores test del mundo que habíamos hecho. Y somos de los países que menos test hemos hecho de, de esto del bicho. Pero es que así es todo. Así es todo. Pero vamos, yo voto que os regularicen. Yo lo voto, el primero. Ahora, yo a Lecheny que ese. Vamos, no le voto en mi vida. Porque son unos, unos sinvergüenzas. No, no, no. No, no, era simplemente apoyo en las redes sociales y eso porque él está muy activo. Todo lo que publiques acerca de esos temas, ¿me entiendes? Era simplemente eso. Vale, sí, yo no, si, yo, si me parece bien, ¿no? ya yo te entiendo lo que lo que me quieres decir. Pero vamos, que ese, si quieres mi opinión, ese tío es un bicho. De ese <ríe> es un bicho y no te fíes de lo que dice. Y quédate con una cosa: si os quiere regularizar, lo puede hacer ya mismo. Ya mismo, esta noche llama a Pablo, oye Pablo, regularízalo ya. ¿Qué, ¿Qué tal? Y lo hacen. Me da que si está en las redes sociales haciendo todo eso, me da que es el típico marketing que hacen siempre. Pero vamos, yo voto con regularicen. Bueno, si quieres decir algo más, pues ya lo dices, ¿vale? No, no, Junior, estás gracias. aquí en la sala. Venga, le doy paso a Ricardo, ¿vale? Gracias, Junior, gracias. Ricardo, puedes activar. Ya estás, Ricardo, venga. Hola, hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Estás en Argentina, ¿verdad, Ricardo? bien, bien. bien este Nada, yo te quería comentar, bueno, una, eh, la diferencia que han hecho acá con el tema de lo que vos comentás que se acaba en España, de los turistas acá no los mandaban a los vecinos, los mandaban a hoteles, que se hacían cargo, en el caso de acá de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad, y después de la cuarentena los mandaban a las casas. Bueno, yo sé, es una pequeña broma que os he querido hacer al comienzo del vídeo, no llegaba, sea he dicho, os meterán en un hotel os meterán yo que sé en un polideportivo yo ya sabía que no porque me lo había leído en el boe que os quede claro que es en tenéis que estar 14 días en vuestra casa o donde vayáis a alojar ahora a mí se me ocurre una pregunta el que viene como y la pongo en la mesa eh, para todos el que viene de turista que viene yo qué sé por 10 días 15 días que estar los 14 de cuarentena Tal como está puesto, así va a ser. Por suerte, me gusta una cosa que pone: que esto entra en vigor, eso sí, el viernes, ¿no? Pone aquí, el día 15 de mayo entra, os leo textual, y tendrá su eficacia durante toda la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas. O sea, te quiero decir que esto solo es durante el estado de alarma, ¿vale? Y el estado de alarma, en principio, lo tienen hasta el 25, 24-25, ¿vale? Claro, claro. Y veremos si lo siguen eso. hay lo que le he dicho a Junier hay una reunión muy importante para toda Europa, para este tema, esta semana. Ahí ya vamos a saber exacto. Pero vamos, ya os quedáis tranquilos que las cuarentenas van a ser en cada uno en su casa. ¿vale? Sí, porque lo que hablan es que si hay aberturas dentro de Europa de aviones Claro, eso lo van a decidir en esta semana. Yo cuando sea la reunión, no sé si es mañana o pasado, os lo digo en el vídeo que corresponda, ¿vale? Bueno, Venga, otro pues que te iba a comentar era dime. que yo hice todo el pedido del número. De ah, lo has podido social? pedir del número de la seguridad Social. Pero se me contestaron de que era un era un correo para urgencia y que tenía que mandar el precontrato del contrato de trabajo. Pero oye, pero muy bien, sí. muy gracias por la aportación. Pero hoy mismo, esta tarde en Telegram, ¿o ¿alguien lo ha tenido el número sin precontrato? Mira, lo dice, eh, dice, me acaban de dar mi número, dice, me acaban de dar mi número de la seguridad social sin precontrato y en la ley no pone nada de que se exija el precontrato. No, no, no, Pero sí si es cierto, Ricardo, a muchos también les ha pasado lo del precontrato. Se ve que según el funcionario que te toque o según el municipio, o según el municipio. Yo te lo digo por lo que ponéis vosotros en el grupo de Telegram. Os, el que no esté todavía en el grupo de Telegram, debajo del vídeo lo tenéis. Es gratis, sin Patreon y sin nada, ¿vale? Estamos casi 4000 mil priliners ahí. Por Ricardo, unos dicen: esta tarde me reía, acabo de conseguir mi este sin precontrato, pero esta mañana había otro que con precontrato, o sea. Hay variedad, hay variedad. Sí, no sé, la diferencia puede ser que, como yo mandé los datos todo de Argentina, también con los datos de mi. Ciudad, Igual ha, ha visto algo ahí de Argentina y le ha echado claro, para atrás. A ah, saber. Pero bueno, el intento está bien y con todo esto aprendemos la inteligencia colectiva. No, o no, sea, no de la práctica la tengo. Esa ya, cuando de la práctica la tienes. Pues venga, paso una, al siguiente. Que... Una, una sugerencia. Fíjese, cuando me pasa esto con muchos clientes, e inclusive yo le digo, espera un ratico, espera que pase cuatro horas que cambien la guardia y vuelves otra vez ahí a la oficina. Y pa, y le dan la cuestión. Muy pa, buena. buena. Y buena. ya con la experiencia acogida, ¿verdad? Os recuerdo que Don Oscar, padrón, que el tenéis en pantalla, el letrado Don Oscar, ya con la experiencia, además, que cambia el funcionario y el, el que vaya tiene más, más más tablas, como decimos aquí en España, ¿no? En el... Sí, sí, yo lo mandé a la de, la de noche, a la de, la de la mañana, así que no hora que era, y por eso. Claro, ahora voy a esperar, bueno, voy a mandarlo hoy más temprano, a ver qué pasa. Voy a, voy a intentar de vuelta. Bueno, sigo pasando con las. con Vale, que vamos un poco mal hoy de tiempo, como me he enrollado con esto de la política. Mauricio, te, te toca, amigo, actívate el, el, el audio. Mauricio, si estás por ahí. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Soy Mauricio de Colombia, un leganés. Bueno, la pregunta me rápida, señor Luis. Eh, las, las personas que vienen para acá, que entran en cuarentena, ¿hasta cuándo pueden eh, venir? ¿Sí me entiende? ¿O el otro año también va a haber cuarentena? ¿O, o qué han dicho? Eh, vale, o sea, mira, este es te, lo, te lo digo otra vez. Mira, el, el, esto es para los que estén viniendo durante el periodo de alarma, tienen que hacer la cuarentena, 14 días, a partir del 15 de mayo, o sea, de pasado mañana, creo que es. Ahora, ¿cuándo van a abrir los aeropuertos en toda Europa? Lo van a decidir. Hay una reunión ahora en Bruselas, esta semana, y ahí se va a decidir. Bueno, será? Dime, dime, repregúntame, por si no te he aclarado algo, Mauricio. No, ya, era es eso, eso. vale. Pero vamos, que en principio el que llegue hasta que si aquí tenga el estado de alarma, 15 días en casita, con cuarentena y puedes salir a la calle pero con mascarilla y pues como nos tienen a todos nos dejan salir para comprar y para y para el médico y para trabajar pero vamos tu pregunta va a ser respondida esta semana en una reunión que hace Europa de todos los países porque quieren tomar una, una respuesta conjunta conjunta vale esta esto que han sacado esta ley la han sacado un poco pues yo qué sé para para ir ordenando, o a veces la sacan, te digo por qué, a veces la sacan para ir mañana a Bruselas ya. Mire, pues nosotros ya hemos sacado esta ley, ya nos hemos avanzado, sí. y ya no. en la neo, porque eso se tiene que poner veintitantos países de acuerdo, ahí hay unas negociaciones, también puede ser por eso. Ah, bueno, señores, eh, eso eso digo, lo vamos a saber esta semana, yo os lo digo, bueno. todavía no se sabe ¿eh? qué día abren los aeropuertos, que es yo y creo otra tu ¿El ¿Verdad que para el otro año ya empiezan a pedir visa o algún, o algún permiso para acá, para el 2021? No, lo han retrasado al 2022, el ETIAS. Ah, okay. Hasta el 2022 no hay ETIAS. Y aprovecho, como siempre, deciros: el ETIAS, que lo han vuelto a retrasar, porque primero era para el 2020, luego lo pasaron para el 21 y ahora con el bicho lo han pasado para el 22 Cuando llegue el 22 y pongan el ETIAS, no le tengáis miedo es un registro de viajero que se hace por internet cuesta 7 euros 9 euros que a lo mejor nos costará entonces por la inflación que va a haber y ya está no le tengáis miedo no es una visa es un permiso de viajero yo sé que a veces los políticos juegan con las palabras pero no le tengáis miedo pero vamos hasta el 2022 no hay etías, vale. algo más milton Mauricio, no, no, no, no, no. perdón, ¿algo más? Vale, ya confundo los nombres. Ya confundo los nombres. Eh, eh, Claudia, te toca, Claudia. Actívate el audio y participa. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo fue la reunión con la abogada ayer? Antes que nada, que no se me preocupa. super Súper bien. No ¿Qué aprendiste? ¿Nos puedes claramente. resumir en dos minutos algo importante que tú creas ahí que se pueda decir, Claudia? Que creas sí, interesante. Muy importante. Sí. Eh, uno frente a los, a los institutos, es que ustedes lo llaman, o academias. Sí, amba, de ambas formas lo llamamos. Los dos. Bueno, sí, sí, lo mismo. Instituto es, o academia lo llamamos, sí. Antes de uno iniciar el proceso de solicitud de visado por estudios, es verificar que la academia esté autorizada. Y segundo, que el curso que vas a hacer con esa academia también esté autorizado, es decir, el título del curso como tal. No se puede cualquier curso. Vale. ¿Querías preguntar algo o aportar algo, Claudia? Desde Colombia. Sí, Le recordamos a todos los primeros que Claudia está en Colombia, pero nunca me acuerdo, ahora se va a enfadar, pero es que la verdad, nunca me acuerdo en qué ciudad. Medellín. Medellín, vale. Bueno, tengo una duda. En Colombia hacen lo de la cuarentena para extranjeros cuando, o personas, o digamos, eh, colombianos que están fuera del país y regresan a Colombia, le hacen el proceso de la cuarentena, eso está hace 60 días, eh, pero mi pregunta es, ahora que lo van a aplicar a España, en este caso que dure la emergencia, pues no sería como lógico uno ir como de turista, porque si uno por lo general, cuando va de turista coloca 10 días, 8 días, como tal, entonces, imagínense, claro. tiene que ser más de 15 días, es lo que digo yo, claro, Claudia, es que si vienes de turista ocho días o diez días, o incluso aunque vengas 15, si te vas a tener que pasar los 15 días. Encerrado. No es lógico. No es lógico. Pues, esto pero, es Esta ley es, es, es durante el estado de alarma. Yo creo que ahora en la reunión que va a haber en Bruselas en Europa lo modificarán. Vamos a ver qué pasa. Pero a día es de hoy. Es así. Cosa. Dime. Esta ley. ¿Incluye a los que vienen, digamos, eh, los españoles que vienen en un avión de ayuda humanitaria? ¿Incluye también, deben de estar en cuarentena? Pues buena pregunta, porque aquí lo que pone es que, mira, te lo voy a leer, uh -huh. pone que excluye, mejor dicho, excluye que no tienen que estar con la cuarentena a los que trabajan, a los que trabajan en, pues, a los pilotos del avión, a las azafatas. Mira, te lo leo textual, ¿vale? Dice: Quedan exceptuados de estas medidas los trabajadores transfronterizos, transportistas y las tripulaciones, así como profesionales sanitarios que se dirijan a ejercer su actividad laboral, siempre que no hayan estado en contacto con personas diagnosticadas de bicho. He cambiado la palabra: de bicho entonces a los voluntarios no pone nada pone los sanitarios si el voluntario no, lo que, no de pronto eh, hice la pregunta mal es decir hay españoles que por la cuarentena o por la pandemia quedaron en otros países cierto, cierto. por el cierre de fronteras y pero obviamente en cada país hay un vuelo humanitario es decir. Que traen te entiendo, que... te entiendo ahora si la quiere, pregunta. Si querés la respuesta, Luis. Sí, pero, sí uh -huh. pero es que lo tengo delante, Oscar. Mira, te lo digo porque es que lo tengo delante. Uh -huh. Ahora, Ada, añades, Oscar, dice, period, dice dice artículo 2.1. Claudia, dice, las personas procedentes del extranjero, lo dice así, ¿eh? las personas procedentes uh -huh. del extranjero deberán guardar la cuarentena en los 14 días siguientes a su llegada. Cuando leo eso, yo, personas, incluye Incluyo. españoles, cualquiera. Uh -huh. Cualquiera. Okay. ¿Qué quería decir, Don Oscar? Era, era sí, eso. Eh, lo, lo que refiere Claudia son vuelos humanitarios que se están con, que se convienen de país a país. De hecho, hay muchos aviones, los aviones llegan vacíos con el compromiso uh -huh. de llevarse los lo, lo connacionales al país que está pidiendo el humanitario. Eso uh -huh. es una cuestión, y hay unos protocolos que se están negociando. Y ya de allí es el, el, el, el origen. De esa de esa resolución que, eh, que sacó España, que también la sacó Ecuador, y la vienen sacando todos los países. Al llegar ah, ya, okay. tiene que ser su cuarentena. Claro, excepto, que, claro, don Oscar, excepto. Está, hay países, donde... excepto lo, el, el piloto del avión, los pilotos, la tripulación y, y si hay ah. algún médico. Pero los que venían en el avión, en esos vuelos, aunque sean españoles o sean del tipo que sea, sí. Mira, hemos aprendido más, porque yo esto no lo había, no, no se me habría ocurrido estas preguntas. Claudia. Fíjese, e inclusive Claudia y el señor Luis, en el caso de Ecuador, primero era, era bajo ese, ese modelo. Después, cuando están tratando de reactivar el turismo, dijeron no, y ustedes se quedan en estos hoteles y entonces como que para poder generar claro no así así no se puede hacer simple. turismo vamos a ver lo que hay en la reunión ahora que hay esta semana en Bruselas y ya os lo digo vale como queda ahí seguramente ya nos van a poner las fechas vale esta ley yo creo que esto ahora que lo estáis diciendo Oscar y Claudia esto yo creo que viene un poco por estos vuelos que estáis diciendo vosotros estos vuelos especiales que están haciendo humanitarios sí humanitarios pues yo creo que va un poco por ellos eh pero vamos que incluya a cualquier persona de la nacionalidad que sea española o de fuera o de donde sea, ¿vale? lo que excluye a los pilotos y a los que trabajan, vamos. Vale, venga, voy a Gracias. por para que os dé tiempo a todos, voy a. venga, Angélica, te toca. Angélica hola Buenas tardes Angélica. Soy Angélica de acá de Granada, buenas noches para todos. Bueno, mi pregunta es referente al tema que estábamos hablando ayer de, de los bebés que nacen acá en España. Dime por qué me interesa porque es que ahora ya, o sea, Ajá. con estos vídeos se aprende un montón porque yo empecé el vídeo para los bebés de los nacidos irregulares, claro, Don Oscar me empezó un poco a regañar en el buen sentido y claro yo lo he entendido, claro, porque claro, hombre también bueno, dinos la pregunta, venga y luego ya te digo. Vale, hey. eh, bueno, por lo menos al momento que, que nace el bebé, bueno, eh, se le da su nacionalidad española y al momento que ya se vaya a hacer la reagrupación para que el bebé me pueda dar la nacionalidad a mí en el caso que yo tenga que yo bueno por lo menos en mi caso que tengo una hija en colombia mayor de 18 años y a mi madre ellas podrían entrar en esa reagrupación o por lo menos mi hija o no Pues mira a ver en principio la reagrupación es para los papás para los papás que son los Solamente. que mantienen al bebé ahora don Oscar me corrige pero en principio, o sea, eh, el bebé ya es español, pues los papás, pues eh, pueden hacer la reagrupación. Tú me dices meter a la, a la hermanita, ¿no? Ajá, sí, a la hermanita mayor de edad que vive Ma en Colombia. Mayor de edad, ¿y a quién más? Y a la abuela. A y a la madre. abuelita. A ver, yo, si quiere, le dejo a Don Oscar, pero os pido brevedad. Llevamos 41 minutos y a 55 tengo que cortarlo. Don Oscar, ¿qué le, qué le quiere decir? Angélica, que él es letrado. Mira, y, y, Se eh. le va la voz, Don no, Oscar. Países si los, que ahorita no te Ahí. tengo la respuesta porque sé que a los directos sí se lo dan. Exacto. Déjame ver los, los, los colaterales vale. Laterales. vale, pues lo investiga. Es que se le, de todas formas se le va un poquito la voz. Debe ser por el wifi, ¿eh? me parece. Angélica, te digo una cosa. Mm, efectivamente, es a los papás. Don Oscar te lo va a estudiar, ¿vale? Pero yo te digo una cosilla. Vale. Yo creo que te voy a decir por dónde van los tiros. Te voy a decir por dónde. Yo, Prilina, que me entendáis. Yo no soy aquí letrado. Yo os doy caminos para que luego vosotros los exploréis. De cualquier tema, ¿eh? Tema legal, de todo lo relacionado con España, que España me la conozco muy bien. Igual que al diputado este Chenique, que intentan engañar, esto de esto de Podemos, intentan engañar. Os enseñan los dulcitos. Mira un dulcito. ¿Quién lo quiere el dulcito? De lo que sea. Bueno, te voy a ir por donde van los tiros, Angélica. Es para los papás. Pero, ya nos lo dirá Don Oscar mañana, si tú demuestras, que vosotros que sois los papas mantenéis, tenéis que mantener a la otra hija, aunque sea mayor de edad, y a la abuelita, también aparte, la tenéis que mantener sí o sí. Ahí yo creo que tienes la posibilidad. Vale, ahora me dirás. ¿y Seguramente si la abuelita es muy mayor sea más fácil que demostréis que tenéis que mantener a la abuelita fíjate igual va a ser más fácil que lo consigáis con la abuelita si es muy mayor y no se puede valer por sí misma por así decirlo que no lo sé ¿eh? lo digo como ejemplo que a lo mejor la hija si la hija fuera menor de edad también sería mucho más fácil ahora si es mayor de edad te van a decir las autoridades españolas te van a decir oiga y qué pasa angélica que su hija no se puede mantener yo creo que el tiro va a ir por ahí mañana don oscar nos lo ratificará o sea te quiere decir que puedes incluir a la familia extensa que se llama si demuestras que te necesitan a ti y a tu marido para, para mantenerse vale mañana don oscar nos lo confirma vale angélica vale venga, muchas pues, gracias nada a ti por preguntar a todos los que preguntáis venga vale, andrea gracias. márquez te toca andrea márquez ya está. Uy, no Perdón, le hemos... eso estoy... que te lo he quitado, te he puesto el audio y tú a la vez y guerra de audios. Ya estás, Andrea. Estaba escribiendo algo porque no se me fue el tema por el tema de izquierda. Si quieres lo piensas ¿Qué? y si pasa lo siguiente, no pasa nada, ¿eh? Como quieras. Les voy, a, les voy a leer algo que acabo de escribir. Venga. A todos estos que hablan con las ideas de la izquierda, populismo y comunismo, me encantaría que sacaran su mano del bolsillo de su derecha. Y que den el ejemplo, porque yo a ninguno lo veo en igualdad de condiciones con el pueblo. ¿no? Es que es a lo que voy. Eh, eh, joder, es que es lo que te he tratado porque yo con todo mi cariño, porque yo sé que, que, que Junior lo hace con buena fe, es que engañan. Es que engañan. Y por eso lo primero que le he dicho es que este señor vive en el barrio más caro de Madrid. Que os lo digo, en el barrio de Salamanca eso seguro que en la red social no lo dice, pero es así, lo podéis comprobar. ¿Dónde vive el echenique este? En el barrio de Salamanca, el barrio más caro de Madrid. Que aunque aquí ah, no cualquiera, tenemos. Cualquiera, eh, no, pero eh, espera eh, que termine. Que este señor ha tenido, escucha, a Andrea. Que viven Andrea. todos en los mejores barrios. Y claro. Pasa pero en espera que país. siga, espera que siga. Este, este señor ha tenido contratada el servicio de su casa porque tiene servicio y tal. Irregular, sin pagarle la seguridad social y sin pagarle nada, hasta que la prensa lo descubrió, salió el escándalo y ya no le quedó otra. Pero es que su amigo, su jefe, su, que está que está de vicepresidente de gobierno el colectas es son puño y sangre. Se vive aquí en un chalezón que todavía no sabemos cómo lo ha pagado. Pero me parece muy bien, yo que sé, que se lo ha dado Venezuela o que se ha dado quien sea vale, pero yo no voy por ahí, que os regularice ya. Pero si lo pueden hacer en el BOE de mañana, lo pueden hacer si quieren. Es que eso, me duele, porque, claro, si es es por eso también, a ver, yo os digo, yo os informo aquí de lo que queráis, yo os doy mi opinión, claro, luego hacer cada uno de vosotros lo que queráis, votar a quien queráis, yo eso. Pero que los pueden regularizar mañana mismo si quieren. Deberían dar el ejemplo. Esto es lo que yo llamo, que os lo solté ayer, y os lo suelto ahora, otra vez, marketing político. Eh, se estudia hay alguien por ahí que está haciendo unos vídeos que ha estudiado marketing político y marketing político que se estudia es cómo manipular a la población para que te voten traducido al cristiano y de estos son unos expertos tanto el pedro sánchez que tiene contratado al iván redondo que también estudió marketing político y es el que le hace todo oye hoy hay que hacer hay que decir que han muerto no sé cuántos le hace los gráficos y salen en la tele diciendo los que han muerto bueno pues hay una persona que también ha estudiado marketing político y está ahora mismo en youtube que lo sepáis y yo me coscado me coscado no voy a dar más pistas no y esto lo esto que está haciendo el echenique también es marketing político decir no yo os quiero regularizar pues ven estoy haciendo una campaña pues regularízalos, los usted de cuentos ¿Qué es usted? ¿Que están ustedes gobernando? ¿Pero qué campaña ni de qué narices? Si tú no necesitas las firmas, tú llamas a Pablo y en el Consejo de Ministros de mañana lo haces. Pero serán cínicos. Pero pasa en todos los países. Ya ¿sabes? lo sé, pero es que aquí en España no va a pasar. Ya veis cómo estoy saltando. Y como yo muchos, muchos españoles, ¿eh? que no soy único, te quiero decir, que aquí no nos van a engañar. Ya has visto lo que le tengo que decir al pobre Junier. Porque yo, Junior, pobrecillo, él va con su buena voluntad, pero es que tengo que deciros las cosas y las digo. OP, aquí no nos engañan, pues regularícelos ya mismo, déjese de tanta campaña, usted no necesita campaña. Si usted estuviera en la oposición, sí necesitaría usted hacer una campaña y reunir las firmas, pero es que a usted se le ha olvidado dar el detalle que está usted gobernando, que es usted el portavoz en el Congreso. Que están ustedes gobernando regular y se usted no necesita hacer una campaña. ¿Os dais cuenta de cómo manipulan o intentan manipular? junior se lo creía. ¿Es que están ustedes gobernando, gobernando, que usted no necesita ninguna campaña. Eso sería si usted no gobernara y tuviera que convencer al gobierno. Pero es que usted es el gobierno. Anda, mira, voy a dejar paso, vale, Andrea, porque es que me enfado cuando veo esto. Pero bueno, yo creo que también sirve esto para que todos sepáis. Eh, eh, Adán, Adán González, te toca. Venga, actívate el audio, Adán, y ya puedes participar, sí. amigo. Sí, buenas tardes, Luis. Saludos. Saludos eh, hablo de aquí desde de Venezuela, desde San Fernando de Apure. Eh, ¿Qué opinas? Yo... Bueno, aporta, aporta, Adán, aporta. Quería aportar dos cosas puntuales. Eh, referencia a lo que tú estás hablando, para hacerlo un poco corto. este Yo opino que, y tengo. Tengo bastante experiencia en eso, de que eso es una retórica populista lo que están aplicando, los que están gobernando España ahorita. Realmente, ellos solamente dicen lo que la gente quiere escuchar, pero solamente la aplican si a ellos realmente le conviene. Pero lo demás es puro populismo, solamente en cuanto a eso. La otra cosita que quería aportar, Luis, en cuanto a la cuarentena, este, esta medida que se está tomando, yo pienso que no es eh, meramente para los turistas, sino para las personas, en este caso, ciudadanos españoles que se quedaron varados en, en otros países, bueno, y, y están buscando la manera de retornar. Yo pienso que eh, como un turista, un inmigrante responsable, yo creo que ahorita no están dadas las condiciones este, para uno retornar. Así que, así se, así se vea en el papel de que sí podemos ir a España. Yo creo que lo más responsable es que, que tengamos paciencia, y esperemos hasta que, que las cosas estén un poco más claras y, y bueno, y por la seguridad de todo. Pues. Este, Así básicamente básicamente será mi aporte, Luis. Y otra cosa, otra cosita más. Este, acuérdense que no todo lo que brilla es oro. Acuérdense que estas personas son expertas en, en seducir a la, a la población para que crean en ellos. Pero realmente, en el fondo, lo que tienen es un plan macabro. Eso era todo. de Venezuela, saludo a todos y que estén bien. Pues muchísimas gracias por tu aportación, Adán. Las, las, los tres puntos, totalmente de acuerdo contigo. Efectivamente, no es momento para viajar ahora. Esta esta cuarentena, sobre todo, se refiere a lo que dice Ángela, o sea, Claudia, perdón, de los vuelos humanitarios. Yo creo que es lo que más lo que más se refiere ahora en el momento. De hecho, porque no hay vuelos, aunque hayan impuesto la cuarentena para todas las personas que lleguen todavía no hay vuelos nada más que los humanitarios o los vuelos estos especiales yo ahora cuando haya la reunión en bruselas de europa pues lo vamos a ver a ver en qué quedan, porque lo quieren hacer un poco homogéneo vale se está diciendo por ahí que para octubre vamos a ver no lo sabemos vale no adelantemos pero bueno ya sabemos una cosa nueva que por lo menos las cuarentenas si las hicieran las hacen bueno las que ponen ahora ya van a ser cada uno en su casa no que le vayan a meter a cada uno yo qué sé en un centro raro ¿Vale? Pues venga, paso Marina, pero muy breve, y luego Jesús, ¿vale? Venga, Marina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Hola, Marina. ¿Cómo están? Buenas tardes. Nos Buenas alegramos tardes. de verte desde México, Marina, que está. Sí, muy amable. Muchas gracias, Luis. Un saludo desde México. Eh, mira, yo creo que sí es muy interesante que tu canal es verdad que no es político, pero lógicamente que nosotros estamos queriendo irnos a. Otro tipo de ambiente, y pues sí es interesante también saber qué es lo que está sucediendo. Una en cosa muy rápida que te que digo, no Marina: mi canal no es político, pero cada uno tenemos ideas. Yo no soy de ningún partido ni voto, pero tengo mis ideas. Y cuando veo que intentan no, no, no. engañar a la gente, lo digo. Y cuando veo que están por ineficacia de un gobierno con todo el dinero, ¿eh? con todo el dinero del mundo. Que, que tenemos 20, 30 o 40 mil muertos, me da igual la guerra de cifras, cuando Grecia, que no tiene casi dinero, solo tiene 300 muertos en toda la pandemia, aquí tenemos 300 cada día, todavía, ¿eh? Todavía. Y nos están vendiendo en la tele como que estamos ya salvados. No, perdone. Bueno, eh, eso es lo que te quería decir, Marina, que esto no es un canal político, pero sí es un canal de España. Y una cosa, os estáis viendo de primera mano y con el corazón abierto, ¿eh? Lo que está pasando en España y estáis viviendo la lucha que está viendo en este momento sobre estos que quieren engañarnos, con los que no nos vamos a dejar engañar. Y lo acabas de ver con un chico que ha venido con toda su hueso, pero era víctima del engaño. Y un sí, claro. con tontoso, toda su buena intención. al echenique se le ha olvidado decir que es que él está en el gobierno. Y puedes regularizarle si sí, Me encanta si hablar ya. de política, porque sí, me encanta hablar de política, pero te digo, yo agradezco mucho que nos permitas de repente hablar un poco de política. No, no, por supuesto, hablar de lo que queráis. Pues, sí, sí. Ajá, todos, todos estamos buscando una nueva oportunidad en un nuevo ambiente y esperemos con todas las fuerzas del mundo que en España no pase como. No va a pasar, te lo digo ya, España, Marina, sí. pero no me ves. Ajá. No me ves. No me... Oye, por claro. cierto, por cierto, que antes de que nos me olvide Don Jesús Villegas, el magistrado en activo juez aquí en madrid el sábado viene y me ha dicho que os veáis un corto que ha puesto os lo he puesto que me lo pasó para que lo pusiera en telegram igual que hicimos lo de la cabina el sábado va a comentar otro corto ya sabéis que él se expresa como no puede hablar de política por ser juez en activo pero se expresa a través de las películas entonces en telegram tenéis el corto una película muy corta que quiere que veáis para el sábado sigue sí. marina pero muy breve por fin Sí, sí. Entonces, yo espero que la, eh, la apertura de, de España, como no la quieren manejar, la verdad sí va a ser un poco difícil. Creo que la mayor parte de nosotros queríamos viajar como turistas para después, lógicamente, quedarnos a trabajar y, y producir. Y si nos dejan 14 días, pues lógicamente tenemos que llevar mucho más dinero y sobre todo esperar que pues no haya otra alerta sanitaria, eh, ¿no? Si, si se relajan demasiado las medidas y de higiene, ¿no? Por parte de la gente que no empiece a hacer caso y no, demás. No, no, no, y llamemos logo, pues... no llamemos al lobo. No llamemos al lobo. Eso no va a pasar, Marina. Vamos no, no, a ser no. positivos. Te digo una cosa. Escúchame, muy rápido. Sí, claro. eh, pero muy rápido. Estas medidas, sí. eh, yo creo que son ahora provisionales, porque es que aunque vengas como turista, ¿qué turista va a venir a España? Pero ya no digo vosotros. Digo un turista alemán que de verdad venga a España de vacaciones 15 días. ¿Cómo vas a venir a estar 15 días encerrado en el hotel? Yo creo que esto Encerrado es horrible. Exacto, escucha, yo creo que esto va a ser provisional. Yo creo que esto para octubre, noviembre y no será así. En mi opinión. Porque es que entonces se cargarían el turismo totalmente. Ya no lo digo ni por vosotros. No, y aparte de ¿Qué, todo, ¿Qué turista va a ir a un país? Si quisiera uno, por ejemplo, trabajar, claro ni te lo permite. Claro, pero esto yo creo que son medidas provisionales. Vamos a ver, eh, vamos a esperar unos días que está la reunión de Europa y luego y lo seguimos hablando, ¿vale, Marina? Muchas gracias por la aportación. Doy paso a Jesús. Venga Jesús, para que no te quedes sin hablar. Uy, guerra de audios. Ya está, Jesús, ya está ya estás. Y Hola, ya bueno, finalizamos está, el vídeo. Venga, venga Jesús. Soy Jesús Rodríguez, vivo en España. Sobre todo ¿Eres Richard, español, no, Jesús? Sí. Soy español, Oye, ¿qué opinas tú de invitado. Chenique y esta gente ultracomunista? Yo que no van a engañar, pero bueno, ese tema ahora me invito yo lo veo que este hombre quiere votos y se acabó. Vamos a ser claros. Pero si está en el gobierno, ya? ¿por qué no les no, regulariza ya? ya? Es que pero, me hace gracia. Mira, mira, Luis, esto es un tema que ahora me invito, ellos lo quieren hacer y no quieren hacerlo, ¿sabes? Esto. Dicen que sí, pero luego no. Pero pues si no, no lo hacemos. quieren hacer, que no pero vayan engañando, que está haciendo una campaña, jope claro, es que es lo Porque que me enfada. Y lo que, dicen, lo, <ríe> que lo haga, si lo quiere hacer, que lo haga, y no, si que se calle, no. pero, quiere, pero quiere sacar, quiere lavarles el cerebro, claro que Quiere sí. sacar votos, y sí, ya claro. está, a la juventud quiere comer el coco y ya está, vamos a ser claros. Y entonces el tema que ya en mitos dice, lo, lo, para, para estar lo, los 15 días aquí en España, metidos en su casa, lo ve una tontería. Eso lo van a quitar también. y lo seg Y lo tercero, Ahora me invito, el señor Sánchez ha dicho que quiere prolongar otro mes, más. otro más, pero por favor, bueno, mes, mañana seguimos, más. le doy a Mauricio, claro. mañana hablamos de todo eso, venga, de lo que queráis, sí. Mauricio, venga, que, que nos quedan dos minutos, máximo, eh, máximo, Mauricio, corre, o sea, un minuto para ti, eh, y otro para despedir el sí. vídeo, venga. Pero una cosa, eh, otra es que hay un muchacho que estaba pidiendo el asilo en Ávila, pero se fue para Murcia y dijeron que se empadronara ya que eso sí si eso le afecta, el asilo. no, no le afecta para nada, el asilo es toda sí, España, el asilo da igual que, que lo pida en un lado, luego siga por el otro, incluso hasta que se vaya a cataluña da lo mismo vale. oye, se me ha olvidado los de YouTube. Tenéis alguna alguna pregunta de YouTube urgente, no, no ahora vale. Bueno, PRILINES, pues voy a acabar el vídeo. Prilines PRILINES, voy a acabar el vídeo. Que, que nada, que mañana seguimos, que estamos en vivo, en directo. Dejadme, por favor, en los comentarios, vuestras opiniones, las que sean, las que sean a favor o en contra, vale, libertad, ¿eh? esto no es la televisión, aunque sea en contra de lo que cada uno decir lo que queráis, ¿vale? Ponedlo en los comentarios, los que veis luego el vídeo, los que habéis escrito en el vivo, ahora me lo imprimo enterito el vivo. Y mañana nos vemos, ¿vale? Que muchas gracias, ¿vale? Por haber estado ahí. Y por cierto, que en Spotify, en Spotify, tenéis todos los audios, ¿vale? de los vídeos, para el que los quiera oír por ahí, yo qué sé, cuando podáis salir. Que muchas gracias. Y a los invitados de Zoom, por supuesto, Fernando, no has participado. Mas, pero bueno mañana levanta la mano no sé si es porque no querías o porque no la mano levantada vale que muchas no, no, gracias a todos vale prilines no, hasta mañana. mañana nos vemos